el día de hoy a su rancor a let's y que play competirán en una batalla de dibujos en Roblox donde deberán sacar sus mejores dotes de dibujantes para ganar y eso no es todo te puedes convertir en el dibujo que has creado esto va a ser muy loco y como siempre no olvides suscribirte dejar tu grandioso like y comentar el dibujo que más te encantó ahora sí vamos con el vídeo Chicos, ya entendieron las reglas ¿Qué, qué pedo? Mira, qué? es un ram Todavía no tienes que dibujar ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Pero si miras, Mira, estoy soy, Campli, oh, soy Campli Oye, oye, no <risa> ¿Qué es ¿cómo que? Oh, no dicen que, dicen que tú eres lo que dibujas Así que, bueno No, no. no entonces yo estoy bien guapo les Pero no. también justo Está, está hermoso Pero no tiene cuerpos Es una cabeza flotante Hermano Es verdad Un cabezón? cabezón Mira, mira Un cabezón Un fantasma Pero bueno, listo chicos Vamos a empezar ahora sí Con la talla real Y lo primero que tenemos que dibujar Es un personaje de terror Cualquiera Cualquier personaje de terror Ya sea de videojuego, no. De película ¡Let's go! Exactamente Es especialidad que, Bueno, ahora sí Vamos a dibujar um, A ver qué hacemos Yo sé que voy a hacer Voy real. a hacerme un queridísimo Juggy Boogie. Vos denme un Juggy Boogie. Juggy Boogie, yo, no me Hermano, como que es copiable. No, no, no, no, no, no. Sean más originales, cabrón. Bueno, entonces me hago la mamá de Rancor y ya está. Que sí da mucho no. miedo, mucho terror. ¿Cómo? Oh, Dios. <risa> es así que da miedo. Eso da mucho miedo. La suegrita. Como la suegrita. Como que la suegrita. ¿Qué pedo? A ver, lo hacemos. La cabeza. <risa> la gran sonrisa del Juggy Boogie. Y Aquí sus ojos. Uy, papá. No, este premio me lo voy a ganar. Yo merito. Esto, esto, esto va para mí. No, ya está dando el premio a sí mismo. Es para que el artista que más dibuje. Pero mira, yo estoy que está quedando hermoso. Pero no es justo porque aquí tenemos un artista del Alexi, loco. Nos saca ventaja. No es justo. A huevo, Pero esto es yo cierto. me llevaré dos mil dólares. Yo no Ah, ¿A ¿Poco ¿a, había dinero? ¿a, ¿a poco hay dinero? Hay dinero, hay dinero, claro, hay dinero. A play, ¿Verdad? Mil pesitos colombianos. Mil Ay, yo pesitos acabo con, con esto me compro un chicle, amigo. Literalmente sí. ¿Vale, Ahorita eso chicle? vale un chicle, no vale nada más. Sí. Mira nada más los ojitos del Huggy y Todos mirando, mirando hacia arriba como a menudo y me. Ah, papá, eso está te ¿Cómo? ¿Cómo? Te está rezando al más allá. Ahora le repintamos aquí los labios, porque, pues, Huggy tiene como colorete. Ahí está. Sí, sí, sí, sí. sí. Se ve bien ¿Bli? guapo, se ve bien guapo nuestro Huggy Ahí está. ¡Oh, precioso! Ahora, esto negro aquí. Ajá. Ok, ok. Y ahora terminamos haciéndole los dientes. A ver, hacemos así primero y luego los pintamos Así. Ok, ok, ok Uy, qué buenos dientes tiene Huggy Boogie. O la tiene todo deforme ¿qué dice, que dice, amigo ¿Cómo que deforme? ¿Seguro no, que de.? ¿Seguro deforme? que es Hola, no, no, no, no, no, no Está hermoso, ya lo verás, Rancor Ya lo verás si vas a envidiar mi dibujo Pues yo estoy dibujando algo que te va a dar muchísimo miedo, amigo Es alguien que ya conoces Ok, ya está lista la cabeza Ahora, vamos a hacerle el cuerpecito Vamos a hacerle un cuerpecito, pues, algo pequeño Porque la verdad es que lo hice bien cabezón Capley, tú tranquilo Porque el verdadero terror te lo voy a traer yo Tenlo claro como así, no, no, no no? no. Yo, tengo que yo te traigo esto. un legendario Te voy a un legendario Así que tú tranquilo un que legendario. Yo no ¡Oh! quiero, quiero ver Mira nomás Este buggy, uy, no, no, no sé si va a dar terror, ternura O risa, pero okay. Está muñaño, probablemente está muy muñaño Pásale el monito aquí así Ajá, un monito aquí Y aquí los tirantes Vale, vale, ahora sí bueno, un, Uy, mucho un detalle, mucho detalle Sí, sí, aparte te de te moño Esto, esto está, está más grande que un moño, no sé Está más grande el moño que el personaje Pero bueno, ¿qué se le hace? ¡Listo! Ha quedado, ahora sí, guapísimo mi Hugi Ugi, Muy <risa> un poquito, está muy y gordito Yo ya terminé A ver, para a bien, bueno, bien, a, ver, a, ver. a la cuenta de tres vamos a mostrar los dibujos Uno, dos, tres ¡Ahí está! Tres, ¡Let's go! go. What the <risa> <man>? hermano, <risa> ¿Qué? Un... ¿Qué? ¡Ey! ¡Qué bonito hermano! man! ¡Loco! ¡Loco! Rato, Rancor, ¡Rancor! ¿Por qué ¿Por qué te dibujaste a tu abuela y a ti? ¿Es ¿Cómo? Amiga? ¡Es Granny, amigo Granny! Gra... ¡Ah, verdad! <risa> ¡Parece ah, a tu abuela! ¡Es tu suegra! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Sabía que iban a hacer eso! eso. ¡No, es Granny! Mira la... Alexi, tú estás haciendo esta? un cosplay de Etsy! Porque veo tu formato de Sonic.exe, amigo. Mira, mira, mira. Me puse una máscara. Sí, y para la Comic-Con, loco. Amigo, ¿La no, la... no. No ocupas más. amigo. ¡A la amigo, máquina, ya, hermano! La Azuzi sí se... Sí se hizo tremendo personaje el, el La las necesita comer más está como Pero grado. aquí sabemos quién ganó o sea yo merito mira esto yo gané wow. porque me wow. mira Uy, Uy, Uy, está aplastado, Uy, Uy, Uy, está aplastado. Uy, Uy, Uy, no da miedo Hombre, da es, que, es que es que está rellenito está rellenito de amor claro claro va <risa> para esta ronda no es mira manga. para esta ronda nada más por los buenos detalles las ¡Let's go! ¿Qué? ¡Por qué? ¡Mira! ¡Yo y a su... personajes! <risa> y mi épico cosplay! Es que ¡Ese cosplay! Es que no era un cosplay, hermano. Era un personaje. No hacerte a ti disfrazado. No está guapísimo. No, no, aparte no, le, no, le, no, le no. falta pintar No, no, no, no. Ok, chicos, vamos ahora sí con la segunda ronda. Y va a tocar hacer un personaje de algún videojuego. Ah, qué es fácil. Por favor, busca algo mejor. Es muy, a ser muy fácil, ¿verdad? Pero ya veremos los dibujos. Apúrate porque ya comencé. Vale, vale, vale, vale. Yo también voy a dibujar ya. Lo que voy a hacer yo es un personaje que a muchos les ha enojado en su videojuego y se llama Kuget ¿El ah. Kuget? Claro, el Coge. No saben qué es el Coge, la tacita esta que dispara y que tiene que rotar al diablo. Ay, no, amigo, esa cosa no. Esa cosa ando fea. dibujándola. Mira, mira, mira, no. Toda una El facha chabuco. está quedando. Le hacemos aquí los ojitos. Aquí la naricita. Ahora sí. Y aquí la boquita. Opa, papá. Bueno, la taza era más grande, pero la hice así, toda aplastadita. Da igual. Vale, hacemos aquí su sorbete, popote o pajita. No sé cómo, lo que le digan no en su país. Esto, pajita. Aquí, Ahí está. No ¡Ahí está! Vale, ahí está Acá la bombilla es otra cosa Aquí es el palillo Aquí se llama palillo ¿Cómo que palillo? <risa> Ese es el palillo, ¿Qué es el palillo amigo No es cierto, se llama pitillo Palillo, dale Y leído? yo... Qué no son pantalones? Oye, así se llama, yo creo. Loco, no sé cómo me está quedando esto, estoy quedando horrible. Pero es que yo no soy un buen artista, ojo fe, Se van a burlar ustedes de. A mí A ver, si no te tienes fe, ¿cómo quieres que tengamos fe nosotros? Vamos, Pero es verdad, también, es verdad. Mira, ahorita me estás diciendo esas frases como de horas, pero luego te vas a estar burlando de mi dibujo. <risa> eso bueno, no te vale. Pero... No pienses eso. <risa> es que... Yo sí que me burlaré. Yo pues también. ¿también? Ojalá los de ustedes queden aún más feo que el mío Pues ya tenemos la base pues del cuerpo y todo Solo le falta el coloreado Vamos a empezar a colorear aquí el popote El palillo, pitillo, bueno, todo esto ah, Popote suena a popo. No, Rancor, no No solamente significa eso Vamos aquí, estamos aquí. Literalmente los colores de Kuhet, solamente negro, rojo, blanco. Ya está, eso es todo. Ok, los pantaloncitos también son rojos. Es que literalmente este personaje, los colores son muy, muy, muy fáciles. Solamente tiene tres. ¿A quién te estás haciendo? ¿A Mario o qué? No, al Kuhet, pero Kuhet también tiene los colores. Ah, sí, sí. Tiene cierto. poquitos colores. O sea.. Es gris y con un trajecito. Como que gris, no es gris. Ah, bueno, sí es gris, es ¿eh? verdad. <risa> Hombre, hasta aquí Cooper dibujando Yo que recuerdo era que era blanco, sí, sí, sí. es que la tacita pues era recién salida del horno También vamos a pintar el cabellito Los ojitos vamos no, que le están pintando el cuerpito. cabellito? ¡Oye! Le coloreamos el cuerpo Y nada más quedaría la cabeza Y ya estaría mi dibujazo, hermano Dibujazo A mí se me hace que ese dibujo esté sí. bien chafa Porque terminó muy rápido es ¿verdad? Mamá? No está chafa, está hermoso Mira, mira, mira, mira, mira qué guapo de hecho Leonardo Da Vinci de China, de, China? de hecho, mira, le voy a hacer aquí Unas líneas así, en los guantes Y ahora sí voila, Divino Leonardo Da Vinci Si no han visto <ríe> mi dibujo <ríe> de, Dejen de criticar mi dibujo Si no lo han visto A ver, le pintamos ahora sí toda esta parte De la taza, todita esto Ustedes lo ven que se pues, está quedando feo Pero le bajamos la capita Y ¡Vualá! Ahora sí. Pero cuánto te falta, Kapli? Vamos. Ahora sí. ¿No que eres un experto? Ya, ya casi, ya merito. Listo, así ha quedado mi todo, Divino, hermosísimo. Y yo espero que ustedes también hayan acabado ya. muy feliz. Yo ya acabé, de yo artir. ya acabé. Ya es bueno, estamos listos. Vale, vale. Voy a darle en 3, 2, 1. Aplicar. Vemos. ¡Aplicar! Oh, ¡Hola! Hola, hermano. ¡Qué bonito! Qué, oh, ¡Qué bonito! Sí, Kirby. ¡Es sí, no, bonito! Está, mi... ¡Uh, no, sí, bonito. Oh, Hermano, ¡Mira mi Kugel Yo les dije iba a estar bien facha tirando el ¿Qué le pasó a tu.? ¿Es ¿Qué, qué, un Pow? ¿Qué, ¿Qué le, pues le pasó a tu el... no, ¡No, Alexi! De tanto que se tardó dibujando el cable y descuidé a mi ¡No, no hermano! No, ¡Si no. no era! ¡Mira, no. tiene estos dos hijos! ¡No! Pobrecito. ¡Y Rancor! Está enfermo, loco rancor, rancor, hermano ¿Qué? ¿Tú? Era, era ¿Qué? un personaje, dibujases dos, literalmente Ya ves, a ver, porque a mí, a mí si me dice que haga algo Yo entrego más, porque yo sí así Me gusta entregar más a las personas Yo te calidad, ya, ya Es voy? el combo dos por uno, hermano Vale, aquí, dos por uno. aquí Es que está muy difícil porque el de ASU está muy kawaii El mío está paquero, el Obvio. de Alessi pues, está, está guay El mío está increíble Parece un mojón uh, pero el de Rancor Ay, no lo todos. sé, hermano, no lo sé Es único e inigualable Yo creo que va a ganar Rancor, ¿eh? eh es que mi hora maestra, amigo nada más, nada más, Nada más para que, para que no se sienta mal, hermano Nada más porque no ¿Hola? se sienta mal ¿Hola? <risa> <risa> Pero yo me esforcé mucho Ah, no es justo Vale, chicos, ahora en la tercera ronda Y penúltima vamos a dibujar a un pana Que no seamos nosotros O sea, es como un regalo hacia un compañero, ¿Ya? ¡Un oh! regalo! Ok A ver, vamos, vamos a ya sé a quién voy a dibujar ya tengo ah. una víctima vista ¿A quién, voy a, a quién voy a dibujar? ¿A quién vas a dibujar? ¡Oh, no! Yo voy, ¿No? voy a yo dibujar voy a alguien que tiene unos cuernos que llegan hasta el cielo ¡Oh, tú, tú, <ríe> ¿Sí oh no! no, no, no. ¡No te tienes que dibujar a ti, no! ¿tienes? ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? <risa> ¡No! ¡No! <risa> <risa> vale, vale, vale, vamos a empezar a dibujar. Ahora sí. Yo, bueno, yo no voy a decir a quién voy a dibujar porque no, pues no sería sorpresa. Pero para ustedes, los del video, voy a dibujar a la Lexi. ¿vale? Una sorpresa a la Lexi. A ver, mira, aquí están sus orejas su carito un poquitito por aquí. Ahí está. Ahí. Bueno, parece un Pikachu, literalmente Pero bueno, da igual De primera vamos a hacerle esto Como para que la gente no se vaya a confundir Que luego piensa que es otra cosa A ver, le subo un poquitico de grosor No tanto Vamos aquí va, va, va, va, va, va, va. Ahí está Ok, y le hacemos este cosito Este cosito simboliza a la persona que pues voy a hacer Y pues nada, así ha quedado mi personaje ¿Quieren verlo? A ver, a ver Sí, sí queremos Vamos llegar en 3, 2, 1 Estamos oh, ¡No! Estamos. ¡Qué peque! ¿qué? Pe pe ¡Oye! Sí. ¡Se supone que ese soy yo! ¿no? ¡Hombre! <risa> ¡Hombre! ¡Es real! ¡Es real! ¡Y qué pedo con el ver, francisco! A ver, a ver, mamá, paso. Paso. Soy un Pikachu, amigo. Que what the fuck. ¿Una? Pero miren al Francisco, bien mamado, hermano. No, ves. Es que así se ve ante mis ojos. Sí, ¿Qué pedo? ¿Qué confirmo. Chico, sí, pues creo que tienes esquizofrenia porque ves cosas que no haces. <risa> pues, ¿sí? pues... Mira, ir al Rancor. Está la bonito. M está, está muy chido. Sí, ah, no, así lo hicieron. La Cucho. Como, <risa> así, <risa> el el así el Rancor. Y mira la Emmy. La Emmy está bien bonita. Está bien bonita. Está muy chida. Oye, okay, no, no pensaba ya. que... Oh, yo pensé hacer. que el cierre iba a ser el mío, pero pues ni modo. A ver, si hablamos de gracioso demasiado de el Del hable. mira Es un Pikachu oh, guatón bien. Pues nada, chicos, esto va a ser un empate Un empate porque está Es que todos están súper chidos Y el Fran mamadísimo, pues Joder, Dios ya mío, ve. santo oh, Por Dios ¿Cómo, no? ¿Cómo ¿Aguanta qué? Aunque tu Alex y Muñoño está bien guatón está... Es que lo dice guatón Pikachu y guatón Esta ya es la última ronda y para la última ronda Pues sí, ahora nos va a tocar dibujar a nosotros mismos, nosotros mismos Hacer un retrato en el claro, dibujo Ah, pero que egocéntrico, solo se quería dibujar al mismo <risa> No, no, claro. no es eso, no es eso Este dibujo va a ser muy especial para nosotros Así que pues nada, a dibujar Papá Yo te voy a enseñar cómo se dibuja a Alex Uy, Kepler. prepárense Bueno, para hacer a Kepler le hacemos aquí en la carita Ajá, aquí Y la hacemos ahora sí el sombrerote Ahí, merito, un sombrero aquí todo guapo, todo facha, Con los grandes ojitos de rana, ahí Ya tenemos como que la basecita de la cabeza Pero todavía nos falta detallar aún más Por ejemplo, los ojos de rana, hacerle más aquí, así, más ojitos Hacemos cabellito a Kepley aquí porque si no, pues voy a estar pelón Y yo no soy pelón, la verdad que no A ver, ahí ¿No ves como Rancor? ¡Oh, no puede Dios! ser Aquí solo hay no, yo un viejito y hay ¿Cómo? yo no te y Ah, pues mira, ya quedó el boceto Ahora sí, ahora sí Nos falta solamente colorear Y ya está Yo pensé que mi personaje iba a ser el más complicado Pero ¿sí? resulta que no No, si sí es no, una cosa verdilla <risa> ¿Cómo que cosa verde? una ranita, hoy, respeto, poco, una rana, Claro, ya? respeta, loco, respeta Ya casi acabamos Ya tenemos la ropa pintada Los tenis tenemos también aquí las manos Bueno, un poquitico color distinto que la cara Pero da igual Política, vamos hacia el cabello y nos quedan los ojos y hemos acabado. Pues listo, he acabado y espero que también ustedes hayan acabado. ¡Estamos listos! Quedó uh, bonito, quedó guapo mi dibujo. Aunque pa parece de, de un niño chiquito, pero está hermoso Ahora vas a ver cómo se dibuja. Yo me hice requirire -re -re fachero, uh, Me ha pegado la realidad. Ya veremos, a ver, aplicamos y reaccionamos en 3, 2, 1. Ahí está. ¿What? ¡No! ¡Faltó por pintar! ¡Me no, las cosas de Pero la vida! ¡Pero el ejército mamadísimo! ¡Está mamadísimo! ¡Está mamadísimo! ¡Loco, Como en la vida real. Sí, dicen, vida dicen. ¡Los músculos! ¡Ha sí, sí, a la realidad! Claro, sí, ¡Mira, mira claro. la estatua ¡Está toda chiquita y kawai! ¡Es verdad! ¿Te ¡El vecito que pues se chico, hizo chico, muy oh, pequeña! Oh, oh, oh. Mira la estatura. Y sesenta <risa> me quiere. La puedo aplastar. ¡Hey! Loco, literalmente, mira el Rancor, hermano. Si sí parece un, un Luffy. Claro, me hizo un Luffy, loco. Ven lo que me parece. Sí, pero está? los ojos parecen de marihuana ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? Es Yo, al menos no me hice tan como tú, un narcisista asqueroso. Ofe, pero si sí, así es. Ay, pero, sí. pero Rancor, Rancor, oh. Rancor. ¿no no dice lo diez? mismo. ¡No tienes no tengo... no, no me dio No me dio lienzo No, eres, eres como el Oliverato, hermano Cuando despertó de sus sueños ¡No, ¡No, amigo! No. Dios. Pues nada, chicos Ahora sí hemos concluido con este video Ya los suscriptores votarán Qué dibujos son los más pacheros ¡No! guapos Y ¡El y mío! Divinos. ¡El mío, claro que sí! Mira, mira, ¿quién nos identifica con estos dibujos, hermano? A ver, tienes la cara bro. un Eres poquito Eres muy cabezón! cabezón. Hombre, cabezón <risa> no, estoy hermoso, estoy divino, brother ¡Estás chaparro? Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós!